Os quiero presentar a otro grupo de aquí, G -G. local. G -G. Además, gente con la que yo he aprendido G -G. mucho rap, puro rap duro. Yo he aprendido muchos de ellos, los tengo mucho respeto. Así que, ¿dónde lo tengo por aquí? Aquí lo tengo, lo tengo aquí apuntado. Es que con la lluvia se moja todo. Como digo, son de aquí representando Santander y Maliaño. Fuerte ruido para este grupo que se llama Spell, sin pelos en la lengua. ¿Qué pasa, chavales? ¿Ahí estamos? ¿La noche salvaje o qué? ¡Ah! ¡Sí! sí. Ah. Volvimos a la escena con, con los camaradas. camaradas. Les volvimos a cortar las alas. ¡Con quiénas! Todos con su Winston. Yo con, con mi Jameson, Jameson observo. La paula discotequera. discotequera. Nos quedamos fuera con el guardia. ¿Por qué? Porque, Porque somos, somos de liarla, no de bailar. Sin ser sí. de Madrid y allí me han echado de todos lados. Ay, ¡Al a mí. Mi sitio es el garito y si me meten a una disco voy, voy al servicio, servicio A echar un free conmigo mismo, mismo. Espejito, espejito, espejito Me miro a mí mismo y me guiño Me, me siento, siento el putísimo, putísimo. Un popular opinion, el reggaetón, reggaetón pa' ligarme sobra Da, da igual el sitio, sitio y me da igual tragáis lo que sea pa' meterla Y es, es muy triste pasivo, pero ni con esa La fauna se altera Sale luna llena, el aullido de las lobas atrae a la pantera, buitres y gusanos bullando lo que les cae, las llenas acecha. La noche salvaje, que la fauna se altera. Sale luna llena, el aullido de las lomas atrae a la pantera, buitres y gusanos bullando lo que les cae, las llenas acecha. La noche salvaje, Desprimo el coco, suelto la pintas, somos vagos menos si vamos por la quinta. Toma asiento, escribo lento, bebo rápido, no somos de cuento princesita. Salimos a sus puestos, como en Esparta. De, perro de balsa se abalanza. En forma y sin entreno se nota eso del peso de muchas noches a la espalda. Nos mantenemos ajenos como siempre, pero llenos. Sonriendo como llenas a eso de las cuatro. Abogados del diablo, defendemos que atacamos como zorros con el verbo. Para verlo con estos dos, un paseo por la zona, por el centro, sin cese. Que envolviese a esos tiempos y es que Pintamos por nosotros que no es poco, ¿entiendes? La fauna se altera, sale luna llena El aullido de las lobas atrae a la pantera tres y gusanos mirando lo que les cae Las llenas acechan, la noche salvaje La fauna se altera, sale luna llena El aullido de las lobas atrae a la pantera tres y gusanos buscando lo que les cae Las llenas acecha, la noche salvaje Estamos muertos y de paranda, no estáis lejos ni nada. Anda, si los borrachos dicen siempre la verdad, pregunta lo que quieras que tenemos la respuesta. Haciendo ese, a eso de las seis, pero se nota en el aire que desprende. Sigo siendo el mismo, no lo veis, no yes. veo. El malo de la peli, pero el prota siempre que me van a contar. Tengo escalera real, pues faroles dan igual. Posturetas, yo sé no cómo torturarlos. Les, les pongo a beber whisky, y no les dejo publicarlo. No. Se cotiza alto la pared van, van de la la lanza si y quieren, quieren sobras obras de Grey, de Grey. ¿Pero qué le van a contar? De la ley. A seris de la city que no sepa ya La fauna se altera, sale luna llena El aullido de las lobas, atrae a la pantera Buitres y gusanos mirando lo que les cae Las llenas a fecha, la noche salvaje La fauna se altera, sale luna llena El aullido de las lobas, atrae a la pantera Buitres y gusanos mirando lo que les cae Las llenas a fecha, la noche salvaje Apoyado en la barra con un cachi Casa, curro, coche, no hace no falta más No, no, las luces encendidas y, y la bata apuesta paseo como ven por, por la fuerza. Nos quedamos fuera del garito y de la cena. Con las copas y las la ojeras la mañaneras. Maqueros del oeste de huella. Eh. Cataratas en el Niágara. La vida la es bella, es bella con el Viti dando clases y de moral. De Mora moral. para el Cali, talibanes en el Arenal. arenal. Comencemos con nuestro discurso oral. Es la noche dos intrusos que acaban en tu hogar Dando amor a las chicas en los hace romántico de camping y con clase ¿Eh? Al margen estuvimos pero aquí estamos Los mismos gestos sumando a Yoji sí. ¿Qué pasa chavales? A ver cómo suena esto ¡Eh! ¿Cómo suena va, suena arriba, chavales? Chavales, va. Esto es sin pelos en la lengua chavales sí, sí, sí, sí. Venimos aquí a haceros pasar un rato de puta madre A ver cómo suena el ruido de la peña soy ¿no? yeah, yeah, yeah. bla ya, bla, bla por ahí ya, uh. oh, yeah. uh. Uh. Mucho bla, bla, ya, por ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Nada de los deberes, sabiendo lo que quieres. A mi coche es como Drake, pero vuelve rey. Así que espérate, la, la música P. del P.I.G. es tremenda. Y lo mejor del año junto a Maliaño para que lo entiendas. Es fácil hablar de putas mierdas. Y es que de 200 mil toyacos solo salen no leyendas. Vuelvo para quedarme con el beat y para resurgir. Mucho que callar y poco que decir. Si vosotros queréis beat, please, te rompo y fin. Esto va de flows y skills, sí. Súmame una kill, prim. Tantos ratos entre folios volviéndome loco. Pero si cojo carrera te comes los mocos. Sabes tú que como yo queda muy pocos. Y si te pones todo. Tú roto, Mucho trap enfermo Pero el trap a ti te enseño a hacerlo No sirve la música si, si no tienes cuaderno Vivo en el infierno y me crié en invierno Tú no eres el 666 Controla tus cuernos, chaval Te has quedado en la tapa prenatal Tu novia no quiere fitness Quiere raps Prefiere un rock and roll de no un niño que litra en el cormorán. Y un pijo con tu perro De los que se, se ven por el cópola De los que se ven por cópola uh. De los que se ven por Coppola, de los que se ven por Coppola. Uh. Uh, yeah. yeah. Mucho bla, bla, bla por el barrio. Todo por las redes Ni nada, nada en el escenario. escenario. Fuera de mi bloque uh. ya no existe rap en Malinaño. Sí. Un respeto para más mercenarios. Lanzando metralla en modo random. No estoy apuntando, pero, pero si te ofendes, te ofendes es por algo. Por algo. De Polivalencia estáis sí, hablando. Ponme cualquier beat, beat que en un flip más. Te hago un hit más, más y, y, y acaba saltando. Tantos temas desechados por la autoexigencia. Auto para que luego tú te subas cualquier puta, puta mierda. mierda. es que tenía que haber... Alguien va a, va a bajar la media. media. porque hay una Michelle. Tiene que existir Ilenia. Lenia truncada, vas haciendo drip, va aprendiendo free uh. Sé que vas hablando shit <risa> de mi clip. Y vosotros queréis <risa> beef, beef, beef, beef. <risa> King. Si todo. cuando os veo de fiesta no me acabáis pidiendo un free. Pero yo no tiro freeze con quien no me representa. Así que te lo ahorras, <risa> ya te puedes <risa> dar la vuelta. Quiero 10 millones antes de cumplir los 30. Te voy a pisotear <risa> para conseguirlo, tenlo en cuenta. Cuento. No queréis hacer rap, solo, solo fama. fama. Mucho si mucho popisana. La vida insana, pero el Sony solo quiere Johnny Rama. Yo no necesito putas, putas loco, ya me follo al panorama. Ya me follo al panorama. Ya me follo, que, me follo al panorama. Ya me follo al panorama. ¿Qué lo que es gente? Dale, rubo. <ríe> ah, eso es chavales. Split content. Sí, esto es rajo de qué? Sí. Okay. Hardcore de malíaño, Ya, ya. Yeah. Yeah. Ah. Escoge el transformo. Tanto que mi raba ahora es una peli porno. Follando en tus no sonidos, en, un sonido, sonido en gordo, un sonido gordo. El bombo retumbando que lo, lo baila hasta los sordos, sordos. Se quieren comer el, el mundo y contarlo. Pero, pero para lograrlo primero hay que masticarlo. masticarlo. Yo estoy un nivel por, por delante de alcanzarlo. De alcanzarlo. Como un F1 en las curvas de Monte Carlo. Cállate parguela. que si la no tienes madera. No cambia por, por menos te toma la delantera. Eh, eh, eh, eh, Somos eh, eh, eh, unos como si nos si no nos crea quien quiera. Por aquí no hay, hay más pole. De primavera vean vean cómo se rapea. Esto es realidad y si no el San Andreas. Somos hardcore para que te hagas a la idea. Los no cuatro payasos diciendo que te pelean. Somos serios, no nos, nos queda más remedio. Nuestras palabras, palabras valen más que todo el evangelio. evangelio. Y no me hagas hablar, shhh. Que y tanta droga que, que parece Breaking Bad. Pero dime, dime, dime cómo sabe cuando, cuando saboreas su botella de Red Label. Dimos con la clave, ¿no? no. La peamos de verdad llorando. y no que nos pare. pare. Te digo, oye, no eh, me hables, es que, que estoy borde. Por... Hablo con el barman y pido un whisky doble. No me quedan más opciones. Eh. Que, que coger a la vida y echarle un par de cojones. cojones. Me duele hasta el abdomen de las cosas, cosas que, que no... Probé. Las cosas, cosas que, que viví, bien. las que nunca eh. recomendé. No, Yo tenía fe, eh. luego esperanza. Luego pude ver lo Como que hace la confianza. Hace la confianza. G. valíaños años hardcore, hardcore ¿Con quién andas? Y me ¿con quién te rodeas? Esto, Esto no, no son bandas, es gente que rapea. Tía, que solo te lo creas. Sí, sí, sí, sí. a lo alto de tu azotea. Cuando allí me veas, se pone interesante. Todo el ambiente está caliente en ese instante. No soy un valiente, nunca no chivato. Os regiráis y... a los malos en política, y Si es mentira, dame un buen papo. Pa, pa, que la mentira se gira y acabes tú pagando el pato. El pato. ¡Sí, ya, acabas ya, tú ya. el pato! Explicit a ver, a ver, la mano por favor, la gente, ¿o qué? ¿Qué pasa? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Queréis batallas? ¿Pero queréis rap también? Pues aquí se viene a escuchar rap también, eh. Me cago en Dios. ¡Sí! Ya. ¡A Lope! ¡Sí! Escribo rimas por placer, hip hop vuelve a renacer cuando L.O.P.E. coge sus frases. Yo he nacido en Santander, antes de lo que te crees, cuando no había Metrobus ni KFC. Me representan los barrios y las aceras. Y la mayoría es pija, pero hay gente fiera. Los grupos son cerrados y la vida sustantiva. La gente mira raro al diferente en esta ciudad. Me suda la polla tu fama tu pena. La línea 3 ya no va al centro de una. La alcaldesa sigue haciendo colegas, pero ¿qué esperas? De una actividad y una vida he vuelto en mierda, he vuelto para hacerlo. hacerlo. Tengo lo que quiero por aquí, ya no soy de freestyle por la street. Lo que tengo sobrepasa lo que un día tuve. Dame unas tapas guapas y pa'l Roots a flipar con DJ V antes año me da igual, si ese fin de son las fiestas, beberás, beberás de mi copa y toca lo que toca, desfasar gozando con toda mi gente loca, empezar desde abajo, luchar por mi trabajo por el hip hop y todo, todo lo que me trajo. Encajo cada frase y la enlazo con la mazo de guapos. Atrapo, atrapo el, tanto, el Lo Autorretrato en mi canto, no, no es para tantos. Es, es para todo el que quiera un psicólogo. Aquí muestro mi prólogo de un modo cómodo. Me asiento y el tiempo prolongo y con los codos y lo rompo, bro. Oh, con todos, con mis soldados, dando buenos tomos de hip hop claro. Ando por la calle con un pasotismo innato. Tapeando, los arratos, niñatos. El estilo que predico, lo practico, es didáctico, apto para chicas y chicos. Yo soy el dos, tú más lamentable que, que subir un pantallazo cuando apruebas el teórico. Mi Estilo es increíble y no, no por eso fardo, al menos en la vida yo destaco en algo. El tiempo no perdona, el, el pelo ya se cae por mi corona, pero sigue viendo buen rap por mi zona. Tengo la mentalidad de Aquiles. Miles como tú, rendirse ante mis piles, estilos, estilos increíbles. Dije, si mis clases crees que no te infligen daño, tu de flow te, te tiro un caño. caño. Entrando con mi tropa, mi gente se vuelve loca. Mirando a mi mano, viendo que no hay una copa, se descoloca toda la sala. ¿Tú vas a malas? Has dado ah, con, con la, la persona, persona equivocada. Esta está tornada y con sin nada una... que perder, toda tu colocada va a desaparecer. Cuando botes el almohada al borde, borde del amanecer, comprenderás que tu vieja ya, ya no sabe ni qué hacer. Joder, me no a molestar. Si, si eres, eres amateur, no te miras con un puto molestar. Si entras en mi colmena, la mi... gente te va a picar. Si sí, un poquito de, de mi néctar pillas la indirecta, esto, esto es caro como el caviar. No me pillarás por líneas rectas. Ah. Toma, toma, toma, toma Metadona. Hay bastante droga por mi zona. Por mi eh, zona. Joder, ¿has visto como Chano? ¿Qué, qué? Rapeo tan flaman que parezco americano. Joder, ¿cómo lo hago? Joder, ¿cómo lo, lo hago? hago? Lope coge el Johnny. Y Échale dos tragos, se nos va de las manos cuando nos juntamos. Cuando rapeamos, sacamos resultados. Somos el bombazo en medio del atentado, ya que dejamos al público muy alterado, fracasados. Oh, os pensáis si vuestra mayor motivación es, es mejor, mejor en el freestyle? freestyle ¿Pero que... de qué vais si sois un par de juráis. Yo no un amarillo cuando, cuando te pasan un mai. ¿No estás conforme? No. Tampoco un policía si le rozo el, el uniforme. uniforme. Está conforme el que actúa como tal o el señor agente con su abuso policial. Yo… Yo. Malía Mali hardcore, hard fan oh. Menos de Tangana, más Fusion Clan. Chía. Chía. Chía. ¿Os mola el cine, chavales? quién le gusta el cine allí? El rap no, pero el cine sí, ¿no? El cine os gusta, ¿no? Esto es un temazo sobre el cine yo, yo, para que le mole. El cine, el cine. ¡Un poco de ánimo, hostia, joder! Viva el cine un poco, ¿no? ¡Ah, ah, ah, ah, ah, ah! ah. ¡Yo! ¡Pup, pup! Dale, Sejo. chi. chi, chi. ¡Vámonos! ¡Clasicazos, joder! ¡Hemos visto cosas ¿Es que vosotros no! me jodas! ¡Deja solo hay vacas y maricones! Sí, no. No. Esa tía ah. no esa Les Lesbía ser lo macho. Uh. España, esa mierda. Ah. Alégrate, tenemos sí, no de Dale, de va! Mafias, crímenes, feliz del oeste. Escapen con la pasa, cueste lo que cueste. Historias médicas, cine de acción. Drogas y disparos, tiroteos en el Bronx. Tríes, suspense, romances. Rompan la, la, la rutina y acuchillen al amante. Un poquito el interno, el bien y el, el mal. mal. Más cine de culto y menos cine comercial. comercial. Entramos al estudio y chapó. En el, hey, no el Morricone trae la música, nosotros, nosotros el, el guión. Estoy en Blade Runner, matando replicantes. Bebiendo Johnny Walker con, con Harrison, Harrison Ford. Ford. Saliendo del confort, como, como Turden Tyler. Apeniando irracistos, Gran Torino, no, no Black Panther. Panther. ¿Te gustó Deadpool? ¿Superheroes? Va superhéroe de tiro en el Club de Taxi Driver. Segundas buenas partes nunca fueron buenas. Por Coppola es no no la sesión confirmando la regla. Soy de vieja escuela, lo clean is good. Pa el negro de Star Wars sigue siendo Windu. Menos moralistas y más, más Harry's el sucio. sucio. La vida de Brian se, se adelanta seis lustros. Esto no sube es de Vendetta. Que va! La careta de la peña es solo por aparentar. Sí. Buscas una chica que te quiera como Amelie. yo una con orgullo a los 1.000.000 dólares, baby. Las ladies acuden a mi encuentro. Porque soy de Humphrey Bogart, no, no de Zac Efron. Rod. Podría ser tu cruz como, como el, el gris, gris. Como el pero acabaría por mal como el rey en For a Dream. For a estás a dream. tirando Vergonzoso Soy el sargento de hierro contra reclutas patosos Mafias, el, el, el, el del oeste, oeste. Escapen con la, la paz, que cueste. Historias bélicas, cine Drogas hueste. y disparos, tiroteos Huelvo en el Bronx. Thriller, suspense, romance <tose> Rompan la rutina y cuchilla en amante. Conflicto interno, el, el bien y el, el mal. mal. máquina de culto y menos en comercial. Me chaco a bailar a la, la pista como viste. Los títeres soy el prota de Sin Límites. Manejados como títeres de Village. Y yo encontrándome a mí mismo como en enemy. No soy partícipe de las cosas de Ryan de Noah. Soy más Ryan de Blue de moda La secuela de mi vida todavía sin forma. Entre sueños y memorias como Nolan. Y ah. los billetes. Mi capriona, y campeón, atrápame, atrápame si puedes. Sigo mi guión a manos de Alen y Scorsese. Y mi pasado grabado, calidad tu VHS. VHS. Maturando pasa todo a gris. La infancia de colores como Bill Fish. Adolescencia con la esencia de skits. Y el futuro en blanco y negro Soy como el el Sin City. Para todas las canciones, hablan, hablan de, de mí. mí. Con el drama Y la comedia al lado. Aparecen en mi peli y yo tan no Buen Wilson, Wilson perdido por París. Es así, Piz trae la nueva saga a la altura de Tolkien con, con la magia de Gandalf. Como un ultra en las gradas del West Ham. Yeah. Eres, Eres es uno es de los nuestros y con poco te vas yo. Yo, yo, Chavales, una más Mucho y nos vamos. Pero yo, os prometemos yo, yo, yo. que esta es la más movida. Y nos la vamos a gozar. Esto es Melagozo, ¿vale? Melagozo. Me esto es me la gozo, chavales. Ahora no llueve, os quiero ver botando a todos. Ayuda, ayuda. ayuda. Eh, me la gozo, me la gozo, me la gozo, me la gozo, me la gozo, me la gozo, me la gozo, eh. Me la gozo una más, me la gozo, me la gozo, me la gozo, me la gozo, me la con mis 40 ladrones, ladrones como Alibaba, ahora se quieren juntar, soy como un imán. Man. Cuando no se acaba temas, ¿dónde estaban? Manejando el juego como Cidán. Voy a fuego loco, te vas a quemar. Me la gozo cuando cojo un trozo y me pongo a rimar. rimar. O cuando voy todo ciego con, con mi lenda. Lenda. Dame, lo Dame lo que tengas, tengas. deja de pensar la cuerda. Que si caigo, me voy a la puta mierda. Noches mágicas en la plaza 13, la cosa se crece y no es lo que parece. Ah. Me la gozo cada fin de sentado en mis lindes, tirando de frises no entre business. Eh. Tus pelis face, que era wey. Ahora cuenta hasta tres años que. Me la gozo cuando cojo un trozo y me pongo a rimar. ¿Qué? ¡Me la gozo! Me la gozo si Santa Santander con mis compáis. Me la gozo. Oh, oh, oh. Si <risa> me, me, me, me la gozo si reviento el ritmo al rapear. Me la gozo. gozo. Ah, me la gozo. Ah, me la gozo si salgo yo hay fiesta. Ah, me, la gozo me la gozo poniéndote, poniéndote te... el track. Ah, me la gozo cuando cojo un trozo y me pongo ah, a rimar. Me, me, me la gozo. Ah, me la gozo si reviento Santander con mis compáis. Me la gozo. Me la gozo si reviento el ritmo al rapear. Me la gozo. Me la gozo si salgo yo hay fiesta. Me la gozo poniéndote el track. Se hace se para dormir, perellos, nada para desayunar. ¿sí? Vivo para digerir, digerir lo, lo que, que contáis, contáis, entre botellas de Johnny o Valentine's. Disfrutando tranqui, viendo cómo de rápido pasa el time. time desde la Lisal llega al LoLstar, en un Cadillac, puto máquina ahí encima. Esto es rap real, sigo en mi ciudad, vigilando quiénes somos. Vigilando de desde arriba. arriba. Baby, don't worry about me. I wait for you in the street, me ma OGs. Te rompo si me subo, beat. Os quiero de fiesta hasta el fin. Me la gozo, me la gozo, me la gozo, me la gozo, me la gozo, me la gozo, me la gozo, me la gozo. Me la, gozo, me la gozo cuando cojo un trozo y me pongo, pongo a rimar. Me la gozo. Me la gozo si reemplazo con mis compáis. Me la, me la gozo. Me la gozo si reviento el ritmo al rapear. Me la gozo. Me la gozo si salgo, yo hay fiesta. Me la gozo poniéndote el track. Una más. Me la gozo cuando cojo un trozo y me pongo a rimar. Me la gozo. Ah. Me la gozo si destrozo Santander con mis compáis. Me la gozo. Me la gozo si reviento el ritmo al rapear. Me la gozo. Ah, me la gozo si salgo ya hay fiesta. Me la gozo poniéndote el track. Me la gozo, me la gozo, me la gozo, me la gozo, me la gozo, me la gozo, me la gozo, me la gozo. Ha sido un placer, chavales. Ahí está, ahí está, ahí está. Muchas gracias a todos los que habéis aplaudido. Ahí está, spell sin pelos en la lengua.